Me acuerdo de ese día, de los días que estaba aquí en este sillón. Eh, Gracias, me has dado 5 sin... euros. Eres muy buena conmigo. Gracias. Pero ahora te tengo que dejar. Voy a comprar algo. Adiós.